Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Los Conjurados. Les comentaba a los amigos de Instagram que hoy vamos a hablar de cultura, de arte, de tradición, de pachanga. Entonces, bueno, pues a la pachanga pues no, no hay que correrle. O sí hay que correr, pero para la fiesta, ¿verdad? Así Me es, da así mucho es. gusto recibir en esta ocasión a Eric Tezcucano. Él es el director de desarrollo económico de san pedro cholula y vamos a platicar con él acerca de el vaniloquio yo recuerdo Eric, que eh, desde siempre como que esperábamos esta fecha para el vaniloquio porque en cholula ¿no? en las cholulas ¿no? que les llaman porque bueno no sé si esta vez se vaya a integrar en algo eh, san andrés cholula en otras ocasiones sí, por aquello de las iglesias, que están todas ahí desparramadas en Cholula, eh, eh, se hace este concierto de campanas en una sincronía tan hermosa, y entonces tú estás en cualquiera de las plazas, algunos se suben, por ejemplo, a la pirámide. Es correcto. ¿no? Hay otro, un cerrito que está más abajo, que también dicen que es, que es pirámide, ¿no? <risa> pero ahí te subes con tu velita, no, y entonces estás escuchando... Todas el campaneo, y es una cosa hermosa porque todos guardamos silencio. O sea, es, Cholula siempre, pues hay mucha efervescencia, y guardas silencio, pero estás escuchando las campanas y en, la, en, en el ocaso con tu velita, no, bueno, y luego, pues te vas que a la cenita, que no, ta, ta, ta, y con los amigos, y, y, y, y todos salimos a la calle. Eh, eh, las luces se apagan luego de las casas. Eso es muy importante. Sí, Eso no. Es, muy, muy importante. es sabrosísimo. Como tú bien lo mencionas, son unos minutos que se viven en San Pedro de Cholula eh, con ese misticismo y esa reflexión, ese momento tan, tan único. No vas a poder apreciar en ninguna parte del mundo. Eh, se suman todas las campanas, la mayoría de las campanas. Ese es un dato muy importante que ahorita te voy a platicar. Eh, y en diferentes puntos se puede escuchar el repicar de algunas canciones con sincronías y con estas melodías o estas partituras que, que, que se lleva a cabo el, el famoso concierto de campanas. Así es. Y bueno, ya viene el famoso vaniloquio 2022. A ver, platícanos eh, antes que nada, ¿cómo fue la organización de este evento? Porque son tres días. Son tres días de fiesta cultural en San Pedro de Cholula. Arrancamos, como tú bien lo comentas Erika, el 25 de noviembre a las 5 de la tarde y la verdad es que todo el departamento, toda la dirección de cultura, la dirección de turismo y la dirección de desarrollo económico se están encargando de la organización de, de este evento y la verdad es que es un trabajo extenante de todas mis compañeras directoras y de un servidor eh, eh, para conjuntar esta, esta fiesta, este Festival Internacional vaniloquio 2022. Eh... Arrancamos el 25 con, eh, en momentos simultáneos, en diferentes iglesias de, del municipio, eh, con, un, con conciertos corales y presentaciones artísticas en diferentes templos. Tal es el caso, por un decir, de la compañía de ópera de San Martín Texmelucan, uh -huh. eh, esta se presentará en el Santuario de, de Guadalupe. ...el coro polifónico franciscano... ...en el convento de San Gabriel... ...en la iglesia de la Magdalena... ...y en San Juan Calvario... ...habrá un concierto de ópera, zarzuela... ...y música mexicana... Eh, a cargo de la Compañía Lírica de Cholula, en Santiago Mixquitla, estará la Compañía de San Martín Texmelucan, eh, y también en San Pablo Tecámac estarán el Coro de eh, Cámara del Tec de Monterrey, del Campus Puebla, y el Coro Ardente Consort, así lo denominan. De acuerdo, mira, ahí lo estamos viendo, eh, Es nuestro programa. <ríe> <ríe> Eres mi tocayo. Ahí está el programa, eso, todo eso... Va a estar a las 5 de la tarde simultáneo. Entonces, wow, es una locura. Vas a tener que sacrificar a alguno para ir a otro. Es correcto. También la idea es que participen todas las iglesias y todas las comunidades uh -huh. y la gente haga suyo este festival. Y así también, pues, todos los visitantes, como tú bien lo comentas, seleccionen el que más sea de su agrado y vaya, acuda a la parroquia, al templo, a la iglesia que, que, que más, más le, le llame la atención a las 5 de la tarde. Uh -huh. A las 6 seis seis y media de la tarde eh, estará el ensamble coral de la, de la UAP y el coro de la Universidad de Guadalajara se presentarán en el Santuario de los Remedios, arriba, en la, en, arriba uh -huh. de la pirámide. Y a las 7 de la noche, para finalizar las actividades del 25, en el Convento de San Gabriel podremos disfrutar de un concierto espectacular, escuchar ese órgano, ese órgano antiguo tubular, uh -huh. que eh, lo vamos a tener a cargo de, de la compañía de ópera de San Martín Texmelucan, va a ser un wow. momento espectacular, ese concierto que van a dar en ese en el, eh, en el convento de San Gabriel. ¡Guau! Wow. No, yo, yo el de las 7, siete... oye, yo iba a decir, no me lo pierdo, pero <coughs> ¿qué cae 25? 25 viernes. Híjole, tenemos programa, a ver cómo le hacemos, ¿no? Pedíamos, pero... Pedíamos. Ajá, eh, dice, dice Lalo. O lo vamos a transmitir desde allá. Pues sí, ¿no? Bien, me parece excelente idea, ¿eh? Está padrísimo. Ahora, eso nada más es del 25. Eso nada más es el puro 25. A ver, arráncate con el 26. El 26 tenemos, a partir de las 5 de la tarde, eh, se, se suma el Festival Censontle, que es una, es una iniciativa eh, particular eh, con un homenaje de música mexicana, se suma a las festividades del Vaniloquio. Uh -huh. eh, para ello tenemos el arranque del Festival del Sensontle a las 5 de la tarde en la explanada del Parque Soria, al pie de la pirámide. Ajá. Pero también tenemos diferentes actividades también en los templos. En San Miguel y en tenemos eh, se presentan los coros sinfónicos de la UAB y la Universidad Vasco de Quiroga. Uh -huh. En el barrio de San Jesús, Tlatempan, eh, también tendremos al coro de la Universidad de Guadalajara y el coro de la Universidad Pacheli. Uh -huh. En la Capilla Real de Naturales, a un ladito del convento, uh -huh. estará el coro de Politécnico Nacional y el coro Esperanza Azteca. Uh -huh. eh, también tendremos la presentación del coro polifónico franciscano en el convento de San Gabriel, eh, del convento de San Gabriel que se presentará en San Pedro Me Mexicatzingo y en la Plaza de la comunidad Concordia iniciarán todas las actividades con un concierto de ópera mexicana a cargo de la Universidad de las Américas Puebla. Eso es, eh, Ese es el pequeño arranque para calentar motores el sábado 26. Uh -huh. A las 6 de la tarde empezarán ya unas actividades en nuestro foro principal. Eh, será, eh, se colocará en la explanada de la Concordia, en la parroquia, como cada año lo hacemos, y eh, arrancaremos a las 6 de la tarde con el ensamble Almazán. Y a las 7 de la noche se presenta la orquesta típica de, del estado de Puebla. Ok. Y, ¿Y luego, el, el, ¿el Baniloquio cuándo es? El el, el festival Vaniloquio son los tres bueno, días. Bueno, perdón, sí, sí, pero, pero el concierto de El concierto de, de campanas arranca a las 8 de la noche. A las 8 de la noche en punto. ¿De qué día? Del, del, del sábado 26. Del sábado, sábado 26. 26. Y es en el momento que tú bien comentabas que se apagan las luces. ...y con algunos algunos medios como Juetes o eso... Dan, ...dan la señal para que la sincronización de las campanas... empiece eh, a lo largo de esta partitura... ...y un dato muy, muy, muy importante... ...nunca, nunca se había visto en estos 31 eh, ediciones del festival... ...que 42 campanas del municipio... ...repiquen y participen en este festival... ...había habido muchas, uh -huh. muchas eh, campanas... ...sin embargo, hoy es el número espectacular... ...42 campanas están sumando... 42 campanas, 14 en la partitura y todas las demás en repique pero va a ser espectacular y como tú bien lo comentas es un momento en el que hasta la piel se te pone chinita la verdad, así es entonces es sábado bueno, ya eh, <coughs> está apareciendo en su pantalla todo cómo va a estar el itinerario pero independientemente de eso, a ver entonces es el sábado a las 8. A las 8 de la noche. Se para, se, se, ahora sí que se para el corazón ¿no? de, de, de Cholula ¿no? Y, y, y empieza a latir de una manera muy especial en donde todos los que estamos ahí ¿no? Se, se, se puede, nos podemos unir en una sincronía maravillosa. Y se hace una sinergia entre comerciantes, eh, habitantes, eh, el público en general, porque obviamente, y sin decirlo, los mismos restaurantes, los mismos hoteles apagan sus luces, apagan la música y todos podemos apreciar el replicar de las campanas. Es impresionante y como tú bien lo comentas, tenemos, invitamos a todos los que vayan a asistir a que porten una velita. Habrá algunas ahí en el, en el, en el evento que podremos estar repartiendo, pero para que todos nos sumemos y, y podamos llegar con nuestra vela y prenderla a las 8 de la noche cuando, cuando esto empiece el repicar de las campanas empiece, y la verdad es que se pone la piel chilita. Ya lo creo que sí. A ver, Eric, eh, eh, esto es una parte muy importante, lo que es la parte artística, la parte emocional, este, eh, eh, esta, esta parte de, de la cultura y tradición de Cholula, que es vital. Ahora, nos vamos a los pesos, a los centavos, a, a, a todo ese mundo este, material que, híjole, cómo es necesario y sobre todo ahora, en donde cada ciudad, cada familia, estamos como que recuperando el ritmo o queriendo recuperar el ritmo económico. A ver, ¿esto qué representa este Festival Internacional? ¿Qué representa para San Pedro Cholula en el aspecto económico? Mira, Bien lo comentas, este tipo de actividades generan derrama, generan turismo en el municipio y la verdad es que en estos momentos vamos muy bien en el municipio. Ahorita te paso algunos datos interesantes en cuestiones turísticas, pero esperamos aproximadamente unos 15 mil eh, asistentes visitantes durante los tres días esto generará eh, eh, tenemos expectativas de generación de derrama económica de alrededor de 15 millones de pesos y una ocupación hotelera de al menos 60% en nuestros uh -huh. hoteles del municipio esto es más o menos lo que veníamos viviendo en el 2019 antes de pandemia o sea realmente estamos muy cerca de lograrlo muy cerca de lograrlo esa reactivación esa recuperación que puede tener el municipio uh -huh. De acuerdo. Ay, pues, pues ojalá, ¿no? Ojalá sería maravilloso. Sí, porque la derrama es desde el estacionamiento, eh, las tiendas, las tiendas, tienditas de, de conveniencia, restaurantes, hoteles, eh, y vaya, la verdad es que hay mucho, mucha circulación, obviamente de efectivo y de, de dinero, que es muy benéfico para todo nuestro municipio. Así es. Eh, estamos viendo lo que es el promo, eh, pues eh, eh, oficial del de Festival Internacional. La verdad es que les quedó muy padre. Ahorita le voy a pedir a, a Lalo, a nuestro productor, que al final lo ponga para que lo pueda usted hoy. Mira, ahí están las famosas sí, las velitas. Famosas, te das Una, que, unas quemadas y si no te pones abusado. <risa> Pero la verdad es que estoy muy, muy emocionada porque eh, después de, de, de estos años de pandemia en donde no se hizo, en donde el año pasado, pues. Apenas, ¿no? Después de como de la pandemia, pues como que medio salimos lo, y medio se hizo. y Se logró hacer una edición, una edición del, del festival. La verdad es que mucha gente todavía tenía ese temor, salgo, claro. no salgo. Eh, y vaya, algunos otros factores, eh, pero sí, sí se logró hacer un muy buen evento, pero este año la verdad es que retomamos Ahora todo, sí, con con todo, todo con, con todo con todo la indicación de nuestra presidenta municipal fue es con todo con todo para que para que este eh, cholula vuelva a vivir este tipo de eventos de acuerdo Así oye y, y, y en la organización cómo, cómo fue trabajar con tus, con tus colegas en el aspecto de turismo en el aspecto de cultura y tú como, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo se echaron ahí? ¿Cuántas desveladas se pusieron? <risa> pues mira, la verdad es que es un evento que ya llevamos trabajando algo de tiempo eh, y vamos afinando y la labor titánica, por decir, eh, como bien lo comentas, eh, la, la labor titánica de ir conjuntando e ir empatando agendas de todas las, las intervenciones artísticas es una, es, fue una tarea monumental a cargo de la directora de Cultura, eh, empatar todas esas, esas agendas esos minutos a minutos muy buenos muy muy bonito y que creo que el resultado va a ser muy padre la directora de, de turismo estando en reunión con hoteleros eh, nosotros también desde el departamento de desarrollo económico eh, hay una muy buena iniciativa por parte de nuestros, de nuestros eh, compañeros restauranteros y hoteleros, van a ofrecer descuentos durante los días de, de vaniloquio van a tener algunas tarifas, algunos descuentos, algunas cortesías de la mayoría digo obviamente pues en medida de sus posibilidades Posibilidades porque también hay, hay todavía algunos que todavía están ahí terminando de pagar algunas deudas o algo por el estilo, pero en medida de sus posibilidades, pero con ese ímpetu de, de, de querer sumarse al Aniloquio... y decir: Estamos, estamos con, con, este, con San Pedro Cholula. Uh -huh. La verdad es que agradecemos, a, aprovecho para agradecer a todos los empresarios, restauranteros, hoteleros y, y al comercio en general que se está sumando a esta, a esta iniciativa de, de, de darles descuentos a la ciudadanía, a los turistas eso es un tema también importante, que ellos también están apostando, están realmente convencidos de que, de que la suma de esfuerzos es, es el mejor camino para esta reactivación, esta recuperación. De acuerdo. Oye, eh, Eric, eh, dando ahorita como un, un, un giro de 180 grados, a ver, yo te quiero preguntar como director de Desarrollo Económico de San Pedro, eh, ha estado pues en las noticias ¿no? en, en, el, en, en el centro del comentario tanto de la gente ¿no? que, que vivimos en San Pedro porque yo, yo soy cholulteca este oye, hay, tomó el cabildo una decisión que ha sido muy controversial porque eh, acordaron, ¿no? por mayoría así fue eh, Implantar la multa cero en los alcoholímetros. Eh, a, mí, a mí me toca pues prácticamente siempre lidiar con un alcoholímetro antes de llegar a mi casa. Y a mí como, como ciudadana sí me da tranquilidad porque me ha tocado los operativos siempre. O sea, es de siempre por siempre porque por mi casa tengo que pasar por ahí. Entonces, este, pues, sí, detienen a muchos eh, eh, vehículos, me consta, están las grúas, están checando, y, y, y tienes que pasar por ahí a fuerza, ¿no? Es la calle la 12 poniente. Entonces, es una calle de las más transitadas, eh, eh, y, y pasas por ahí porque pasas. Entonces te detienen, va bien, cómo está, o sea, ¿no? Y, y, y a mí, como ciudadana me da. ...una gran tranquilidad. El hecho de que haya multa cero... ...se me hizo una... ...una eh, total irresponsabilidad... ...te lo digo como ciudadana... ...y también como, como periodista. Y bueno, ahí están los resultados... Eh, eh, ...a raíz de esto, pues el fin de semana... ...ha habido más accidentes... Eh, eh, ...provocados por personas que van alcoholizadas manejando. Eh, sé que no está en, en tus manos, porque no formas parte del, del cabildo como tal, pero formas parte de, de lo que es el gabinete y también pues, de la dirección de desarrollo económico. A ver, tú como funcionario y que estás viviendo esto en carne propia, ¿qué opinas al respecto de, de esta situación y como, como para dónde vamos, porque me preocupa que esto se quede. Así es. Pues mira, eh, como tú bien lo comentas, hay una serie de procedimientos por parte muchas como por varias áreas del ayuntamiento, como son la Dirección de Tránsito, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eh, hay, es, existe también eh, la Secretaría de Contraloría, que está regulando los procesos que nuestros compañeros agentes viales están implementando. Y es todo un proceso y un procedimiento eh, que yo veo que, que al final el objetivo se, está, se relaja, al final el objetivo se relaja, eh, el ciudadano que maneja en estado de ebriedad pues dice, bueno, pues si no me van a, a multar, pues bueno, no pasa nada, puedo seguir, etcétera, etcétera. digo De alguna forma, eh, hubo ahí algunas algunos, este, normas o reglas que pusieron, pero pues yo sí invitaría al, al cabildo, yo sí invitaría a, la, a, a nuestros regidores que, que, que pudieran reflexionar o recapitular esa, esa decisión, porque al final de cuentas, pues es la seguridad de todos los ciudadanos, como bien lo comentas, al final de cuentas, eh, el poder eh, poner acciones para mitigar el riesgo que uno como ciudadano va transitando en su coche, eh, peatones, biciclet bicicletistas, bueno, ciclistas, perdón uh -huh. dicho, eh, tienen ese, o corren esos riesgos, al que haya un conductor en estado de ebriedad circulando por el municipio. Creo creo yo que, bueno, la medida sí se tendría que reflexionar un poquito, y al final no es tanto el impacto económico que, que pueda entrar o al municipio, sino la medida eh, pues de alguna sanción que tenga el automovilista en estado de ebriedad. ¿no? Ese es mi, mi comentario, como tú bien lo comentas, es otra área, es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero vaya, eso es lo que yo podría comentar, eh, sobre todo la seguridad de la ciudadanía Ajá. oye, hay, hay una crítica por parte de el, a un bloque que forma el Cabildo en donde decían, es que es una manera de evitar la corrupción no, las famosas mordidas y bueno, vamos a proteger al ciudadano de, de esta eh, policía corrupta de que, bueno, no todos, pero hubo un señalamiento de que había corrupción y que por eso fue aplicado esto de multa cero en los alcoholímetros. Eh, eh, y, y que por lo tanto, pues era una forma de enriquecimiento por parte del ayuntamiento. A ver, ¿qué, qué si entraba mucha lana por ahí? ¿O, o si ¿sí había estos... este ¿Policías corruptos? O, o, o, ¿O qué pasa? Porque esa es la crítica y esa fue la justificación que eh, hicieron estos regidores para poder implantar la multa cero en el alcoholímetro la verdad te voy a ser bien sincero, yo no tengo conocimiento de algún caso o alguna, alguna situación por el estilo y no sería mi función como parte de desarrollo económico el tener, el tener esta información pero que, sí entraba mucho la nave. pero lo que yo te puedo decir es que existen, es? Lo, existen las instancias adecuadas para in iniciar alguna investigación o iniciar algunos procedimientos si existieran algunas situaciones de este estilo, no solamente el poder uh -huh. aplicar la multa cero existen otros mecanismos, está la Contraloría está, están para que pueda pues se pudiera iniciar una una averiguación, una investigación a fondo y poder llegar en caso de que existiera eh, algo por el estilo de acuerdo oye y, y bueno yo la verdad me quedo, me quedo muy preocupada esto se va a quedar así o sea, pues, ha, hay algunos mecanismos no sé, legales algo que tenga que ver el Congreso del Estado, no lo sé hay exhorto por parte, invitaciones, exhortos por parte de algunos diputados locales y, pues, uno como ciudadano podríamos invitar a reflexionar a nuestros, a nuestros regidores el poder, eh, este, pues, echar para atrás esa decisión, ¿no? Creo que creo que pudiera ser esa esa la parte que podríamos que nos tocaría a nosotros como ciudadanos y como parte pues de yo los, los veo muy necios, ¿eh? <ríe> honestamente. Yo creo que así que por la buena de Andel es que no reflexione. Yo no creo que resulte vaya, pues tú qué opinas no ahí sí la verdad pues vaya qué podríamos no sé pues tú eres el director <risa> de desarrollo económico pues tú dime yo soy sí. un humilde periodista sí no yo creo que la, la decisión está en las manos de nuestros de nuestros regidores y ojalá lo podrían lo pudieran revisar o, o verificar esa parte no hombre qué barbaridad pero bueno Mejor nos quedamos con el Baniloquio, la Pachanga, el próximo 25. 25, 26 y 27. 26 y 27 de noviembre, o sea, de este fin de semana al otro. Es correcto. No, bueno, Pachanga Segura, el sábado, apártelo, por favor, lleve a sus hijos, vaya cholula, eh, eh, póngase ahí en un, este, llegue temprano, Y este... Sale muy barato el, el estacionamiento en el parquímetro, ¿no? Son, por, eh, son dos pesos por cada 20 minutos, correcto. entonces, pues, ¿no? Quédese ahí, ¿no? Unas tres, cuatro horitas por lo menos, ¿no? Es correcto. Y eh, disfrute esta fiesta. Es, es un evento de talla internacional. Le va a encantar. Es, es algo único. A mí... Hace años que no voy. Esta vez no me la pierdo. Voy a llevar a mi hija. No se la pierda. Le va a encantar. Entonces, aparte, ahí, sábado 26, 8 de la noche, llegué antes. Y... y vaya alguna puede estar en el zócalo pues en el zócalo en la explanada de la Concordia en, la, en, en el cerro en el, en, en el santuario también pudiera ser. y hay muchos puntos también ir, ir recorriendo algunas caminando, calles. Claro. caminando claro es que ser. Cholula se puede caminar para es apreciar hermoso. diferentes templos las diferentes campanas caminando es una muy buena es una muy buena opción así es aprovecho este momento también para agradecerle a, a nuestro párroco víctor manuel domínguez de inmundo a los mayordomos a la circular a los sacerdotes y a los ciudadanos que están participando en la organización de este festival la verdad es que no es fácil pero pero también con toda la suma de todos estos esfuerzos se está conjuntando muchísimo imagínate 42 templos 42 campanas y coordinarlos la verdad es que sin la ayuda de ellos no sería posible esta situación. Claro, son verdaderos eh, artistas que pueden estar sincronizando, imagínense 42 templos con sus campanas en una partitura que no, no, o sea, medio me la imagino, ¿no? Es una partitura en donde cada uno tiene su partitura y como vamos a empezar con un fuego artificial y entonces ahí empiezan y son los tiempos. Es correcto. Y, y, y es es complicadísimo sí el llevar el ritmo la sincronización de las campanas es una labor titánica y solamente maestros músicos porque son son, son gente que también tiene una, una profesión una carrera en, a niveles musicales ah, debe de que ser, son los que los claro. que están eh, involucrados en esta en esta dirección en esta coordinación mm. de todos estos, estos. Incluso. Oye, te pregunta Laura Cruz, ¿tiene algún costo? No, es un evento 100% gratuito, todas nuestras actividades son 100% gratuitas. Perfecto. Okay. Lleguen temprano, como tú bien lo comentabas. Lleguen temprano. Por favor, porque digo, si sí, el tema de, es un trabajo también coordinado con Secretaría de Seguridad Ciudadana, con Protección Civil, con Limpia, con Infraestructura, eh, para que tengamos todos tus servicios, Protección Civil se está buscando mucho a, a normar sobre todo las afluencias de los lugares. Lleguen Perfecto. temprano. De acuerdo. Eric Tezcucano, Director de Desarrollo Económico de San Pedro Cholula, muchísimas gracias por estar aquí en Los Conjurados y compartirnos, invitarnos a esta fiesta. Te va a estar bien paz. No, gracias a ti, Erika, gracias a ti. En nuestras redes sociales de los, del Ayuntamiento de San Pedro de Cholula está el programa. Está el programa, vívanlo. También nos falta mencionar un poquito lo del domingo. Eh, ah, no, no, coméntalo. Ah, bueno, vaya. Llega <risa> claro. el claro. El domingo 27 tenemos actividades desde las 12 del día. Para los pequeños de, de la casa estará el libro bus eh, y un cuentacuentos en el Ágora que está ubicada frente al convento de San Gabriel. Eh, en la Plaza de la Concordia a las 4.30 de la tarde estará el Espectáculo Bianco que es Teatro de Calle, Pantomima y Circo y a las 5.30 de la tarde eh, nos acompañará la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del municipio de Cotlancingo, y a las 6.30 de, la, de la tarde eh, la Orquesta de Santa Cecilia con la que cerramos todas estas actividades del baniloquio. Perfecto, va a estar muy padre es que vaya, es que yo de verdad estoy insistiéndole porque... Quien lo ha vivido alguna vez, se queda añorándolo, Erika. O sea, de, ay, el próximo año, te quedas añorándolo. Invitas y luego a más gente. Yo, yo A mí me ha tocado invitar a, a varios sectores de amigos conforme va pasando el, el tiempo. Y entonces, ahorita, ¿no? que, por ejemplo, mi hijita estaba muy chiquita y ahorita ya está más grande, tiene nueve años, lo va a disfrutar de otra forma. Entonces, vaya, vaya, por favor. Así es, es un momento único, un momento único, ya, para vaya. que podamos revivir todo este río. así es, y al, bueno ahorita ya nos ta, estamos despidiendo al final este por favor Lalo, a ver si nos puedes poner el, el, el promo el oficial, el promo oficial les quedó muy padre, eh. muchas gracias les quedó muy padre, ok pues muchísimas gracias, no, Eric a nombre de la Presidenta Municipal, Pablo Langón están cordialmente invitados, asistan de veras, no se van a arrepentir 25, 26 y 27 Oye, de pues, noviembre. Nos está viendo la Preci. ¿Ah? Pues Paola un Angón, Preci. Presidenta. Gracias, gracias por estarnos viendo. Y muchas gracias, mi querido Erika. A la orden, Erika. Muchas gracias por su compañía. Fiesta, pachanga. Vamos viernes, sábado y domingo. Y sobre todo el sábado a las 8 de la noche. No de este fin, sino hasta el otro. Pasa usted una excelente noche. Besitos, e eche antes un ojito al portal de Los Conjurados y sigan nuestras redes sociales. Pase una excelente noche. Bye. Vaniloquio 2022, trigésimo primer festival internacional. San Pedro Cholula te espera del 25 al 27 de noviembre. Más de 40 iglesias resonarán sus campanas a un mismo ritmo, el de tu corazón. 26 de noviembre, 8 de la noche, Plaza de la Concordia. La cultura vive en Cholula. Vaniloquio Vaniloquio 2022.